Bienvenidos a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Región Córdoba, Orizaba. En nuestras instalaciones podrás estudiar las carreras de Ingeniero Agrónomo y la Licenciatura en Biología. Nuestro cuerpo académico tiene nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Parte importante tiene reconocimiento ante el Sistema Nacional de Investigadores. En nuestras instalaciones podrás contar con aulas, laboratorios generales y especializados, campo experimental, invernaderos, estación meteorológica, herbario Coru, centro de cómputo, centro multimedia, biblioteca, aula magna, almacén general, áreas verdes, cancha deportiva y cafetería. También podrás estudiar la maestría en horticultura tropical, la maestría en manejo y explotación de los agrosistemas de la caña de azúcar y el doctorado en ciencias agropecuarias, todos con reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.